de la gente aquí JM este nuevo video y les vengo a traer un juegazo realmente eh, estoy trayendo este video al canal principal porque eh, quería mostrarles este juego en especial que si tienes una patata te va a correr, si tienes un solo llega espacio lo vas a poder descargar y si tienes un marcapasos también lo vas a poder jugar, este juego se llama Combat Master y está en la Play Store, está en Steam y está en todos lados y es un juego que se ve increíble, si quieres una experiencia parecida al Warzone, aquí la vas a tener Gente, está increíble, como para jugar con amigos y jugar también online, aunque en online te van a meter Pero bueno gente, estamos aquí y les voy a mostrar cómo es este modo de juego nuevo que sacaron eh, Se parece muchísimo, es como, eh, lo voy a explicar de esta manera, es como agarrar un Battle Royale y hacerlo mínimo chiquito chiquito chiquito es como un, un battle real chiqui, chiquitito porque es un mapa muy pequeño hay cajas a, a, aparece con nada con puños y está muy genial y la experiencia gráfica también es muy increíble ya van a ver está muy muy chulo ya van a ver eh, espero que no se me pegue el juego la verdad ver, vamos comenzamos ya empezamos a correr el juego está corriendo un, pe un pelín raro Porque acomodé todo para que se viera increíble Y se no perdiera calidad Grave error <risa> Tenía los gráficos en ultra Ultra, ultra, ultra, ultra Y tuve que volver a configurar y volver a poner A grabar bueno, como de una que otra cosa, vamos a entrar a partida de nuevo. Eh, me, me partieron mi madre, obviamente. Eh, ustedes tienen también aquí armeros. Pueden armar sus propio set de armas, como en Warzone y en otros juegos Call of Duty en general. Y pueden también tener agentes, gente, o sea, skins como tal. Hay muy poquitas ahora mismo. Pero están increíbles, están, están muy brutales. Entonces, vamos a empezar, gente. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Empezamos a esta partida, ya corre muchísimo mejor. Este güey se va a morir hola, hola, hola, hola ok eh, no tengo armas ese wey se va a morir ese wey se va a morir también yo me voy porque quiero agarrar un arma a ver aquí, aquí debe haber un arma no, me morí, me morí estúpidamente me tocó un cuchillo y me maté a dos o sea, no pueden, no pueden decirme absolutamente nada lo que no bajé fue el volumen, se escucha muy fuerte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nah, voy a perder mis dos vidas. Voy a perder mis dos vidas. Oh, oh. La granada está muy rota en esta wea. Ahora sí está corriendo súper increíble. Era porque lo tenía hasta 2080p. Y obviamente mi PC aún todavía no puede aguantar ese tipo de cosas. Pero, gente, es increíble cómo corre el juego estando en una PC sin gráfica y sin nada. O sea. Sin grabar, yo puedo jugarlo todo en Ultra y el juego va a ir increíble. Obviamente de vez en cuando va a haber como un pegón, pero va increíble. Y ya lo probé en una i3 de segunda generación que está acá con 4 GB de RAM. Y bajando los gráficos por lo menos a medio, anda increíble. Anda muy increíble. ¿Y por qué me metieron aquí? ¡Ah, mira, mira! ¡Cambiaron de mapa! <gasps> Eso quiere decir que volvieron al modo oficial Volvieron al modo oficial ¿Y porque este güey me mató a puños, güey? No entiendo déjame bajarle, déjame bajarle el audio Espero que no me maten A ver Ok, ok, perfecto, perfecto Ya podemos jugar un poquito más, más relajados Gente, estoy muertísimo porque no tengo ni un arma Y se me olvida también plaquearme Ok, ok, amigo, eres muy bueno Matador de, trabe de, de trabeco ¿Qué? Ok, esa arma que está ahí Necesito Placas Necesito plaquitas Vamos a dar una vuelta por aquí Ya me queda una sola vida, así que Posiblemente la pierde No, ya me quedé sin balas Ya quedé sin balas, y me van a perseguir Bueno Mugar otra, mugar otra Porque así no me puedo ir Así no me puedo ir y algo que les quiero mostrar también que va a estar apareciendo aquí en pantalla es una animación que me dejó enamorado de este juego. Que yo dije, wow, este juego tiene unas cosillas que no sé si son sacadas de otro juego. Parece muy increíble, parece muy raro que se vea tan genial. Esta arma puede ser que... What? What? What? Está lindo eso. Pero se los voy a poner. Ahí está en pantalla. A ver qué me muestra esta caja. Y yo me voy a ir corriendo para plaquearme. Ok, me plaqueo, me plaqueo, me plaqueo. Y ya, ya tenemos placas. Saco el arma principal. Uy, me acaban de escribir por WhatsApp. ¡Pérese, señor! ¡Pérese, señor! A lo que sea que te me esté escribiendo. ¡Pérese, pérese, pérese! ¡Pérese, pérese, pere, pere, A ver, a ver, a ver. A lo que te asomas, te vuelo. Uy. Uy, uy, uy. Uy, casi me, casi me la hace, bro Ahí viene otro por mí Yo estoy recargando Viene otro por mí Amigo, amigo, te ayudo si quieres te ayudo No sé, tú me dices Placa, placa no tengo Tengo dos placas puestas, pero No, no creo que sean suficientes no tengo balas, tengo 56, sí, sí, sí Con eso puedo, con eso puedo Quedan cuatro vivos, voy a mantener la calma No me voy a desesperar buscando Bueno, sí, me debería desesperar buscando otra arma Porque ya no me quedan casi balas Para esos cuatro que quedan vivos Vamos gente, vamos gente, vamos gente, vamos gente Se puede ganar, se puede ganar, se puede ganar fácil Incluso Bueno, buena, buena, buena, buena, buena JM. Uy, uy, uy, uy, vamos Esquivamos todo eso, vamos para adentro Buena, buena, buena, tengo para plaquearme, incluso. Tengo para plaquearme. No me acuerdo ahora dónde plaquearme. Dios. Vamos a buscar armas. Vamos a buscar armas. No tengo. Buena, ahí hay una caja, ahí hay una caja. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Agarra el arma, Agarre el arma. Listo, listo, listo, listo, listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Me voy a plaquear, me voy a plaquear. Esta se gana, gente. Esta se gana, esta se gana. ¿Por qué no me deja plaquearme otra vez? Vamos a ver qué hay aquí adentro Puede ser que haya más cosillas eh, Buena Gente, quedan tres personas Quedan tres personas, ese güey se va a morir Pego todas las balas, increíble Pero no sé dónde está el otro Quedamos dos nada más, y ahí me quedan todas las vidas Ahí me quedan todas las vidas Increíble ¿Dónde está el otro? El otro está escondido Yo sé que está escondido en una casa Yo sé que está escondido en una casa, le voy a lanzar una granada No está aquí Lo voy a buscar Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscar. ¡Ay! ¡Ay, ya me vio! Me quito todas las placas, pero yo, me... yo tengo dos más, amigo. Yo tengo dos más. Quédate quieto. Voy a subir por aquí, voy a subir por aquí. Le voy a hacer la 360. 360, 360. Le lanzo una granada. A ver, no la pegué. ¡Buena! Gané esa vaina, no, hombre. ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! Nivel 14, nivel 15, lo que sea La gané Y eso ha sido todo el video de hoy. Like, suscríbete y comenta Y si te ha gustado el juego Y si quieres jugar conmigo solamente dime Mira JM, vamos a jugar, vamos a jugar Mira ahí está, JM langostino Agrégame, escríbeme por Discord también Abajo está el Discord, el Instagram Todo y podemos juntarnos Si tienes micrófono mejor y podemos jugar juntos Espero que les haya gustado el video Dale, Like, suscríbete y comenta Ya lo dije, adiós